Hola, en este módulo contamos con una entrevista con Judith Talvi. Judith es técnica de la ONG STEM Cataluña, una ONG dedicada a mejorar las desigualdades entre el norte y el sur global y dar a conocer las vulneraciones que se dan en las cadenas de suministro en diferentes sectores como la electrónica, la banca, el textil y la alimentación y promover alternativas de consumo más responsables en estos ámbitos. También es representante de Electronics Watch, una organización de la que ella nos va a hablar ahora en estos instantes. Judith, bienvenida a esta entrevista. Hola, Fernando. Muchísimas gracias por invitarnos. Para iniciar, quería preguntarte si nos podías hacer un poco un resumen de cómo es esta cadena de suministro de la industria electrónica, algo que venimos viendo, en que vamos a ir viendo en este book, pero si nos podías hacer un poco una, un resumen de esta cadena de suministro. Pues eh, la cadena de suministro electrónica es una cadena muy larga, compleja, eh, fragmentada. Esto quiere decir que hay proveedores que compran a diferentes fábricas eh, y fábricas que producen para diferentes proveedores. Eh, la cadena implica muchas etapas diferentes que pasan por muchos países diferentes y todo ello es lo que hace que sea una cadena muy poco transparente y complicada para dar seguimiento y saber lo que está pasando detrás. Entonces, eh, voy a hacer un pequeño resumen de las principales fases de la cadena de suministro. Podríamos decir que empieza en la fase de diseño, que es cuando se deciden muchos temas importantes, como son qué materiales va a tener y qué duración va a tener el producto. O sea, que es aquí donde se decide un poco la obsolescencia del producto. De ahí pasaríamos a la minería, eh, en esta fase, que se puede dar en muchos países, pero por ejemplo la República Democrática del Congo sería uno de los principales eh, países donde se extraen muchos de los minerales que tienen los productos, pero puede implicar países como Chile, Armenia, Filipinas, o sea, muchos países de donde se pueden extraer, extraer los minerales y se dan eh, vulneraciones del tipo trabajo infantil, eh, falta de salud y seguridad eh, laboral, a nivel ambiental, hay un gran impacto por el tema de desforestación y un alto consumo de agua. De la extracción pasaríamos a la producción y al ensamblaje En muchos casos esto se da en el sudeste asiático, pero cada vez más estamos teniendo aquí, en centro-este Europa, como en Bulgaria, Chequia, Hungría, países donde también se están dando esta fase de fabricación. En esta fase, las principales vulneraciones bueno, son de muchos tipos y serían muy similares a otros sectores como podría ser el textil. Eh, las vulneraciones son precariedad laboral. O sea, hay unos contratos de, muy temporales en función de las necesidades de, de producción. Hay salarios muy bajos, que implica hacer horas extras eh, casi que obligatoriamente. Hay trabajo forzado. Aquí nos referimos a trabajo forzado. Eh, hay migrantes trabajando, por ejemplo, eh, personal de Myanmar, de Bangladesh, que trabaja en Tailandia, y que eh, tienen que pagar por eh, tener este trabajo. Así que se les requisa el pasaporte para que ellos puedan ir pagando su deuda. Entonces se pueden dar unas situaciones de esclavaje eh, moderno, en el que no están ni cobrando por trabajar. Otro de los temas eh, importantes eh, sería el sindicalismo. Muchísimos de estos países de producción eh, tienen o prohibido o restringida la libertad sindical, y eso hace que sea muy difícil eh, luchar por cualquiera de los otros derechos que son vulnerados, porque no se puede hacer colectivamente. Bueno, de la fase, la fase de fabricación podríamos pasar al transporte y de allí a nuestro consumo, ¿no? o al consumo también que o sea en todos los países. En la fase de consumo, eh, el tipo de vulneración sería más hacia nosotros, el control de nuestros datos y eh, bueno, todo lo que puede llegar a implicar. Y luego tendría la fase de final de vida. En este final de vida muchas veces eh, se vuelve a los países del sur global para enviar allí todos los residuos electrónicos con el impacto que esto tiene a nivel de, también, de trabajo infantil, de condiciones insalubres totales porque se hace por quema la recuperación de estos minerales y estos residuos que se generan al quemar, eh, aparte de las emisiones, van a parar a el agua, a la tierra, con los impactos que esto puede tener en las poblaciones y las comunidades locales. Esto sería un poquillo la estructura de una cadena de suministro de electrónica. Entonces, Judith, ¿cómo es posible que un sector basado en la innovación y que propugna la libertad, el intercambio de información, etcétera Tenga, paradójicamente, un sistema de producción esclavista, alejado de, de los valores que defiende cualquier sociedad democrática del siglo XXI. Bueno, yo diría que en la electrónica, como en cualquier otro sector, al final lo que prima es el beneficio a las empresas. Y para tener más, mejor beneficio, eh, reducen costes. Y para reducir costes, pues también externalizan su producción y se van a países donde hay un menor control, ¿no? de los derechos, tanto laborales como medioambientales. O sea que, de hecho, tampoco estaría del todo de acuerdo con que sea un sector que propugne la libertad, porque diría que, que es una percepción, ¿no? Eh, que, que este sector de libertad creo que es una percepción que nos han vendido un poco eh, a través del marketing. Eh, desde el mismo momento en que están usando todos nuestros datos, nuestra información de geolocalización, nuestros contactos, eh, para su uso empresarial. Entonces, eh, creo que puede dar los dos temas, ¿no? El uso de la tecnología, por un lado, eh, se puede utilizar positivamente y se puede compartir mucha información, y se puede también movilizar mucho a las personas para reclamar una mejora de derechos, por ejemplo. Y por otro lado está la parte así, con la que deberíamos ir con más cuidado, ¿no? en la que pueden usar toda nuestra información para su beneficio propio. O sea que, bueno, eso sería un poquillo lo que opino. ¿Y qué papel juega Electronics Watch eh, por una industria de la electrónica más justa? ¿Cuál es vuestra propuesta? Pues eh, eh, tendría que empezar explicando eh, por qué trabajamos el tema de la compra pública socialmente responsable en los diferentes ámbitos en los que trabajamos, no solo en electrónica. En la compra pública socialmente responsable representa un porcentaje muy alto del volumen de compras. En el sector de la electrónica, por ejemplo, tendríamos que el 20% de las compras electrónicas que se hacen en Europa se hacen por parte de administraciones públicas. Entonces, esto da un poder enorme a las administraciones públicas para pedir y eh, demandar a las empresas que cumplan unos ciertos criterios sociales y ambientales. Y aquí es donde entra Electronics Watch. O sea, normalmente lo difícil es, ¿vale? Las administraciones públicas incluyen unas cláusulas sociales, medioambientales. Y luego, ¿cómo, no? ¿Cómo se da seguimiento a estas cláusulas? Sobre todo cuando la mayoría de la cadena, como hemos visto previamente, Sucede fuera de nuestras fronteras. Entonces, como ya complicadísimo, ¿no? Saber qué está pasando en las fábricas, qué está pasando en esos países. Y entonces, en el caso de la electrónica, tenemos la suerte de contar con un Electronic Watch. Eh, es una organización independiente de monitoreo. Entonces, lo que ellos hacen es agrupar a compradores públicos eh, para darles herramientas e información de lo que está pasando en sus cadenas de suministro. ¿Cómo hacen esto? No? Ellos trabajan por un lado con afiliados, que son las administraciones públicas, que suelen estar, la mayoría las tienen en Europa, pero eh, recientemente han abierto también en Australia. Y digamos que hay ahora unas 300 administraciones afiliadas que pueden incluir desde eh, municipalidades, o sea, ayuntamientos, eh, ya entidades más a nivel regional, museos, transporte, hospitales universidades y por otro lado trabajan con organizaciones locales que se encuentran en los países donde se fabrican eh, los productos. Mayoritariamente ellos eh, trabajan la parte de fabricación de estos productos, tienen algún socio en tema de extracción en África, pero eh, el gran peso lo tienen en la fabricación, entonces tienen socios en sudeste asiático sobre todo y también en centro -oeste Europa. Y son estos socios locales los que tienen la información de primera mano con las personas trabajadoras, los que pueden darles formaciones sobre cuáles son sus derechos y los que pueden recoger cuáles son sus quejas. Y así saber lo que está pasando realmente. Entonces, ¿cómo funciona a efectos para una administración pública, no? una universidad, por ejemplo, que se afilie? Que, por cierto, aprovecho aquí el momento para animar a todas las universidades a que se afilien, que es una de las campañas que está abierta actualmente. Em... ¿Una universidad, por ejemplo, se afilia y qué le implica ¿no? a nivel de sus licitaciones? Pues tiene que incluir unas cláusulas eh, para eh, garantizar que el proveedor que va a ganar esa licitación será transparente y va a compartir su información y va a compartir dónde está fabricando. Te parece algo muy sencillo y muy obvio, pero no lo es. Como hemos visto antes, la cadena es muy complicada y eso hace que sea poco transparente y entonces es difícil ¿no? saber. Si no sabes ni dónde fabrican eh, lo que consumimos, cómo vamos a pedir que lo mejoren. Entonces tenemos que empezar por saber dónde se fabrican. Y entonces, una vez con, sabemos eso, con los socios del monitoreo eh, internacional que hay, podemos saber qué condiciones hay ahí y se puede entablar un diálogo con las empresas. Ese sería un poco el modelo de Electronics Watch. ¿Y qué resultados estáis logrando con vuestro trabajo? ¿Hay realmente esperanzas para transformar el modelo de producción? Pues yo diría que sí. O sea, bueno, se tiene que ser positivos. Eh, por ejemplo, con el tema de la compra pública que acabamos de comentar, eh, puedo compartir algunos de los datos de cosas que ya se han conseguido. ¿no? O sea, no es algo tan vago, ni ¿no? suena como vale una cláusula, una la licitación. Eh, parece algo como que realmente no va a servir para nada pero sí sirve. Entonces, algunos de los casos de éxito de Electronics bots eh, podría ser, por ejemplo, en Tailandia, el tema que había comentado también previamente de los migrantes forzados que, tienen que, que se les requisa el pasaporte, pues hubo todo un trabajo claro, llevó tiempo. O sea, esto no se consigue en un año. Eh, hubieron muchas reuniones de diálogo para mejorar esto y al final se consiguió, se consiguió que devolviesen el dinero a 11.000 personas trabajadoras y que devolviesen sus pasaportes. De hecho, se consiguió más, aún se consiguió que los contratos laborales se hiciesen en sus idiomas propios, porque, claro, si no están firmando un contrato que no saben ni qué dicen. En otro caso de éxito, por ejemplo, fue en China, donde allí los eh, estudiantes tienen que hacer prácticas y se estaban cogiendo las prácticas de los estudiantes para obligarles a trabajar en fábricas de electrónica. Entonces, se consiguió eh, que 37.000 eh, becarios no fueran obligados a trabajar en las fábricas y mucho menos a hacer los turnos de noche, las horas extras, o sea, que se estaban un poco aprovechando ¿no? de la ley. Eh, por otro lado, esto sería a nivel de compra pública. A nivel de ciudadanía, pues yo diría que la ciudadanía cada vez está más informada y más formada, o sea, cada vez ha aumentado más la venta de segunda mano de productos electrónicos. Eh, cada vez la gente es más consciente ¿no? de que es importante hacer un consumo eh, responsable. Y, por otro lado, diría que a nivel de leyes también se está avanzando. O sea, hay muchas organizaciones impulsando eh, que se incluyan, que las leyes sean más vinculantes, que las empresas tengan responsabilidad sobre lo que hacen. Ahora mismo las leyes son un poco voluntarias, entonces hay todo un trabajo detrás por parte de organizaciones de todo el mundo pues para el tratado vinculante, por ejemplo, que se, cada mes de octubre en Ginebra se discute, o sea, se van como ampliando, incluyendo puntos y todo para llegar a tener un tratado vinculante. Luego está la Ley de Diligencia de Vida Europea, que ahora se va a tener que trasponer las leyes de cada uno de los países y que también es vinculante. Y también están todas las leyes a nivel de reparación. Pues hay muchas leyes para conseguir un cargador único, para conseguir que la obsolescencia no pueda ser de dos años, sino que se tenga que alargar la vida de los productos. O sea, yo diría que sí que hay esperanza, o sea, es un proceso lento. Y de hecho, todos somos responsables de él, o sea, desde los consumidores a las administraciones, a las empresas, pero que podemos llegar a mejorar el sistema. Y nosotras y nosotros como, como consumidoras, ¿qué podemos hacer para disfrutar de la tecnología pero no a costa de la explotación de las personas y de la generación de un grave impacto ambiental? Pues diría que lo primero que se tiene que hacer desde la ciudadanía y los consumidores es estar informados y formarse. O sea, lo primero es saber qué está pasando, dónde está pasando y qué impacto tiene el consumo que realizamos. Entonces, una vez ya tenemos esto, lo siguiente para mí sería movilizarse. Entonces, se puede uno movilizar de maneras muy diversas, eh, desde firmando peticiones, eh, cuando hay una vulneración muy grave, yo pues, que sea ahora mismo en India han detenido a unos sindicalistas. O sea, hay muchísimas peticiones que organizaciones como la nuestra, como CETEM, movilizamos para que se consiga hacer un peso ¿no? y decir a las empresas que sí que estamos detrás y que sí que nos importa lo que está pasando. Eh, movilización se puede hacer también eh, con acciones, con sensibilización. Se puede hacer, por ejemplo, eh, desde los consumidores diciendo a sus administraciones que sí que es importante para ellos qué compran y cómo lo compran y dónde lo compran y con qué condiciones. Entonces, creo que los consumidores tenemos un gran poder que realmente no lo estamos usando eh, tanto. Por otro lado, a nivel consumidor, creo que se tiene que hacer un, un trabajo personal de un cambio de hábitos. Eh, ahora mismo el consumo de electrónica es exagerado. Entonces, se tendría que hacer un pensamiento interno cuando vas a cambiar de móvil, pues lo primero, no sé, lo necesitas, ¿no? O sea, ¿realmente necesitas esta nueva versión o no? Entonces, si realmente sí lo necesitas, yo qué sé, si te ha roto lo anterior o lo que sea, pues lo primero sería intentar eh, reparar, ¿no? ¿Se podrá reparar este móvil que se me ha roto? Pues, eh, vale, no lo puedo reparar. Lo segundo sería, vale, pues me quiero eh, comprar otro que hay ¿no? de segunda mano, no hace falta que sea nuevo. Pero bueno, si aunque todo eso hemos decidido comprarnos un móvil nuevo, hay también eh, criterios que se pueden tener en cuenta al comprar. ¿no? Hay índices que te dicen si ese móvil es reparable o no. Hay compañías que sí que fabrican, no hay muchas, pero hay algunas, que sí fabrican sus móviles eh, teniendo en cuenta criterios eh, sociales. Pero bueno, siempre se debería tener en cuenta dónde dejas este móvil cuando ya está su fin de vida acabado, o sea no lo deberíamos dejar en un cajón, no lo deberíamos tirar a la papelera, eso está claro, pero es importante que se pueda reciclar y llevarlo a donde toca. Y por último diría que somos responsables también del uso de datos y de internet que eh, hay, o sea, aunque no parezca, todo ello implica un alto consumo, en, ver, consumo de energía eh, que podríamos nosotros mismos eh, controlar, o sea, las emisiones, el efecto invernadero creado por la, el uso de internet, para que nos hagamos una idea, es mayor que todo el tráfico de aviones que hay, o sea, es, es muy alto el, el uso de energía relacionado con los servidores que permiten todo este movimiento de datos. Entonces es simplemente ser más consciente y hacer un consumo más responsable. Entonces, os animamos a todos y a todas, como consumidores, a, bueno, a colaborar y participar en la medida en que sea posible. Y aprovechamos también aquí, por pues, si hay alguna administración pública que nos está viendo, para también animaros a, a ir por este camino y a, pues, por ejemplo, informaros más de Electronics Watch y de lo que sería afiliarse, y lo que implicaría a nivel del impacto que se puede llegar a conseguir. Eh, muchas gracias y espero que os haya sido muy útil. Bueno, pues muchísimas gracias Judith por tu participación, por toda esta información que nos has traído y, y de primera mano, y también por las esperanzas que, que nos traes, y animar a toda la gente que está viéndonos a bueno, informarse más. Como dice Judith, ahí tendréis las páginas web de sus organizaciones, y que entre todas podemos contribuir ¿no? por una electrónica más justa. Muchas gracias, Judith. Muchísimas gracias, Fernando. Espero que podamos seguir adelante, todos y todas juntos.